muy buenas a todos hoy les traigo un nuevo video y es hacer con la aplicación smart life que tus luces inteligentes enciendan a la puesta del sol vamos a buscar nuestra aplicación ya todos la conocemos es una aplicación donde configuramos todos nuestros dispositivos inteligentes entonces lo primero que vamos a hacer Vamos a darle a una escena, a la, el apartado de abajo. Luego que le damos el apartado escena, vamos a crear una desde cero, crear una escena. Entonces, donde dice when weather change, que es el segundo que tiene el símbolo del sol, le vamos a dar clip, entonces donde vemos sunset o sunrise, donde dice eso le vamos a dar clic entonces Sunrise cuando el sol cuando amanece y Sunset cuando el sol se pone entonces como queremos que nuestras lámparas que sean exteriores o las que quieran configurar que enciendan con la puesta del sol lo pueden hacer entonces vamos a dar clic en Sunset entonces algo interesante que deben de tener en cuenta es si queremos que ese dispositivo encienda automáticamente La puesta de sol O encienda 5 minutos antes O 5 minutos después O 10 minutos después 15 minutos 15 minutos 20, 25, 30 Y así sucesivamente Hasta llegar a 5 horas Que es el tiempo máximo Que ese dispositivo va a encender 5 horas en retroceso que el dispositivo puede prender 5 horas antes entonces de este modo le damos a sunset, pero ustedes pueden seleccionar el tiempo que ustedes deseen le vamos a dar a guardar para este video lo hice con la misma puesta de sol le vamos a dar a siguiente luego que le damos a siguiente no podemos darle a guardar porque no hará ninguna función solamente la puesta del sol no, no hay nada que hacer no hace nada entonces lo que van a hacer es darle donde dice dem entonces dem cuando ocurra la condición de la puesta del sol nosotros vamos a darle donde dice round device que tiene como un símbolo de sol pero para abajo entonces vamos a seleccionar ese dispositivo que queremos que encienda cuando se ponga la puesta de sol entonces le vamos a dar a on porque queremos que encienda ese dispositivo entonces cada vez que ese dispositivo esté con la puesta de sol va a encender Le vamos a dar a siguiente y ahora sí podemos guardar entonces nuestro dispositivo eh, Alexa lo detectó y le vamos a dar que sí. Entonces vemos automáticamente está activado para cuando la puesta del sol se ponga, ese dispositivo enciende. Es cuanto amigos de YouTube, hasta la próxima.